Bueno, estamos hoy con Lucas Aisa, aunque seguramente, no sé si este nombre te dirá algo, pero si te digo que es calvo con barba, pues muy seguramente te diga mucho más. Oye, Lucas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer por la invitación agradecido y a, a ver qué sale. Pues para salir algo pues tan rico como las cosas que te veo en el Instagram que comes, porque eres una persona sabes muchísimo de marketing, pero además sabes mucho de disfrutar de la vida, que luego al final trataremos un poco también ese tema, me parece muy muy interesante. Para empezar y para que la gente te ubique, ¿cuál es tu historia? Mi historia todavía se está haciendo, hmm. aún, no, aún no sé cuál es. Eh, yo soy un señor mayor, esto no es tinte, esto son canas. Lo cual ayuda a lo de disfrutar de la vida. Te das cuenta de que más te vale empezar ya. Eh, pues eso, señor mayor, 40, generación del 71. Tengo 49 dentro de poco. Eh, empecé a currar en él. estoy ya es para sacar la gallata. Eh, empecé a currar en el 94. Eh, me puse por mi cuenta en el 2006. Desde entonces llevo sobreviviendo como independiente. Siempre he metido en el mundo del marketing. Y es donde me mantengo. En ese territorio difuso entre el marketing, la comunicación, el branding, en esas áreas, trabajando por mi cuenta, trabajando con marcas y con esto de tener un claim, digamos que mi rol habitualmente es ayudar a las marcas a reconectar con sus clientes, haciendo lo que haga falta hacer. Te queda un poco mafioso, pero, pero es que es verdad, es que no se hace lo mismo hoy que lo que se hacía antes, y seguro que dentro de unos años haremos otras cosas distintas. Entonces, mi rol se encuentra entre medias, entre las marcas, los usuarios, e intentar entender qué ocurre entre ellos y qué tenemos que hacer para acercarnos. ¿Y, y qué es lo que te atrajo de, del marketing y de la relación entre las marcas y los usuarios? Buah, aquí sí que hay que empezar a remontarse a historia. Eh, yo de crío creo recordar que quería estudiar publicidad. Publicidad no había en Zaragoza. Eh, soy el hermano mayor, con lo cual no eres el que sales de casa al principio, eso vas labrando camino para los siguientes. Eh, y entonces acabé estudiando Administración y Dirección de Empresas. Eh, la parte de marketing era un poco la que se parecía más y la otra rama que siempre me ha traído es psicología. Entonces yo creo que te encuentras un poco en esos mundos de, de intentar entender a las personas y de intentar hacer que las marcas hablen como personas sabiendo que las marcas no son personas y posiblemente tema polémico, las personas no somos marcas. Pero tenemos que intentar jugar entre medias ¿no? y posiblemente ese ámbito en el que me muevo es el que intenta cubrir pues esos deseos frustrados, a lo mejor infantiles. Oye, pero es muy interesante porque es eso, el, el, el marketing son muchas cosas, ¿no? Que al final muchas veces nos centramos más o mejor en la parte de campañas y demás, pero es esa psicología del usuario. Eh, digo, es una disciplina como bastante, que incluye muchas otras disciplinas y donde tienes mucho ámbito para, para experimentar, que no pasa ah. en todos los lados. Y cada vez hay barreras, yo creo, más difusas, ¿no? Lo que te decía al principio, que es una cosa que es la otra y quien se empeña en, en marcar claramente. No, no, no, esto es branding, porque estamos aquí definiendo cómo ha de comportarse y lo tuyo es marketing porque eres el que ejecuta lo que decís. Whatever. A mí todo bien, ¿sabes? ¿Es facturable? Todo bien. <risa> Preguntas de claim, ¿es facturable? Todo bien. <risa> Mira, eh, nos preguntaba Luis Díaz del Dedo por, por Twitter y, y te iba a hacer una pregunta parecida, pero me gusta cómo la planteaba él. Dice, ¿cómo llegaste a ser calvo con barba? ¿Cómo te construiste? En eh, primer lugar se refiere al Nick. A lo Bien. otro se llega con, con una cuchilla y espuma. Pero el, el Nick, el nick eh, nace... No sé si lo voy a contar alguna vez. Nace como una forma de comentar en foros sin dejar mi nombre. ...para intentar que Lucas Aiza no quedara contaminado... ...por mis opiniones en Foro Harley, en Foro Mountain Bike y en Todo Perros... ...si no recuerdo mal eran los tres que en aquel momento yo, yo enredaba más... Eh, ...y entonces pues ya en aquella época yo ya me afeitaba la cabeza... ...porque esto no es natural, ahora cada vez más, pero al principio no lo era... Eh, ...y entonces empezó siendo pues una forma pues eso, de que Lucas Aiza no existiera... En, en redes, digamos, uh -huh. que no, que no dejara rastro en Internet. Y ha evolucionado hasta el punto que yo creo que muchísima más gente me conoce como Calvo que como Lucas. Sí. Hay gente que sigue sin saber que me llamo Lucas, lo cual produce situaciones muy curiosas. Cuando te encuentras con alguien, los notas dubitativos de decir, ostras, le llamo Calvo. <risa> o, o, o se ofenderá de, ¿eh? Calvo, no pasa nada. Me giro y te respondo igual. Bueno, ya, ya dicho esto, ¿cómo prefieres que te llamen? ¿Calvo o Lucas? A veces siempre es mejor Lucas, pero, pero ya te digo, mucha gente me llama Calvo y, y como lo he hecho yo, pues no me puedo quejar. claro Al final soy yo el que ha creado el, el monstruito que se me ha comido a mí mismo. Pues, adelante, no hay problema. Eh, ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser calvo con barba? Es que no le veo ni ventajas ni inconvenientes. A ver, ventajas... Al final... Marca o marketing tiene una parte que es dejar huella eh, y ser memorable. Quieras que no es más memorable calvo con barba, es más fácil ser recordado por eso y mi estética es más fácil de ser recordable que la de otros señores anodinos. Mi, mi mujer se queja siempre de eso, dejo, a ti siempre te saludan porque te reconocen. Y yo soy medio invisible, cuando la buena de los dos es ella. Pero es más fácil que me recuerden mi cara, mi aspecto, mis barbas. Lo cual a mí viene fantástico porque soy un negado para recordar caras y nombres. Entonces, claro, entre que te conoce más gente que la que tú conoces y que eres más reconocible que lo que mi memoria me, de, me devuelve cuando miro a otro, pues yo llego a tener conversaciones largas sin saber con quién estoy hablando pero como soy muy educado, yo hablo y luego mi mujer, ¿sabes quién era? No. Vale, ya está. <risa> entendido esa es buena. A mí me ha pasado alguna vez también, pero, pero son situaciones curiosas. Eh, también en esta misma línea, Ismael Barros, de Soluble Estudio, que bueno que es otra persona orientada al mundo branding y, y marca, nos decía, oye, que, que no tenía el gusto de conocerte todavía, que por cierto, os tenéis que conocer porque... A mí sí me presta. Ah, él ha cumplido uno de mis sueños que es pillarse una furgoneta para empezar a moverse por allí e incluso empezar a grabar podcast, la solubloneta en mi caso solubleta. En mi caso era la calboneta lo que tenía yo ahí planeado, sí. pero se me han adelantado. Pero sí, me encantaría conocerle a él, a Máximo, a mucha gente de, de Soluble, que son más fenomenales. Bueno, seguro que os conocéis pronto. Pues Ismael nos preguntaba, que ya más o menos lo ha respondido, pero, pero quiero hacer otra pregunta. ¿Fue antes el look o el posicionamiento profesional? Fue primero el aspecto, eh, a partir de ahí el calvo con barba, a partir de ahí el nombre de mi empresa, mi empresa se llama C con B. C con B es G con B. Calvo con barba, es una forma discreta de, de lo mismo. Eh, lo bueno es que CCD tiene un plan B en caso de que me recorte las barbas, que es lo que preguntaba. Siempre quedará calvo con barriga, que yo creo que eso me va a costar quitármelo. Y lo de calvo ya es inevitable, o sea, que eso va a estar ahí siempre. Hay plan B, hay plan B. Vale, vale, pues esa es la segunda pregunta que nos hacía Isma. Y, y quitando eso, ¿tú tienes el plan? Dices, oye, ¿voy a estar toda mi vida con, con el mismo look o...? o sea, ya, ya, ya en serio, no, no tienes... No. Vale. no, no, no, no, esto es, es circunstancial, aunque es verdad que llevo con barbas y calvo, pues la empresa la monté en 2006 y esto venía de antes ya, o sea que pues son ya 15 años con este aspecto. Bueno, es, es sí, consistente, sí. es consistente desde luego. Sí. Vamos, de hecho ya antes te lo he enseñado. Ya ya en merchandising prácticamente, hoy no, pero me he bordado polos con el logotipo, la funda del móvil lo lleva, el más la manzanita lleva barba, o sea ya que te pones lo explota, ¿no? joder, no para eso está. Al final, lo tuyo es un claro ejemplo de lo que se dice de, de marca personal, pero pero muy bien gestionada. ¿no? Eh, además, compartes muchísimo contenido, das charlas, lo hablábamos a, antes de Antena, ¿no? también incluso eres tertuliano en la televisión de, de Aragón, que, que mola, estás en, en, como en, en segmentos muy distintos. ¿Cómo canalizas todo esto hacia, hacia tu negocio? Lo tengo más o menos segmentado, digamos, o con una cierta separación. Eh, Instagram es la red de los vicios. En Instagram yo creo que ahí la, la mayoría de la gente no sabe a lo que me dedico. De hecho acabo de cambiar la bio hace poco porque había mucha gente. Pero ¿y ¿tú qué haces? Bueno, pues ya voy a poner algún enlace o algo. Comer. Pero. ¿no? pero comer porque poner. Claro. En Instagram. Instagram una envidia del copón. En Instagram lo que hago es comer, eh, viajar con las motos esquiar en invierno y salir a dar vueltas con la bici, eso es todo lo que hago, de trabajo ahí prácticamente no hablo, hablo muy poquito de vez en cuando alguna pildorita muy corta y ya está. Eh, Twitter es un poco el cajón desastre pero sí que se centra más en, en trabajo, pero también me lanzo alguna de las publicaciones de, de Instagram, Linkedin es puro trabajo digamos y Facebook lo estoy dejando. <risa> Entonces, pues tengo más o menos así separada. Soy muy pro-poliedros. Uh -huh. O sea, yo creo que nadie somos monotemáticos. Claro. Y el que es monotemático me suele aburrir. Yo creo que nadie tenemos una, un, un único interés en la vida. Uh -huh. Ni personas ni marcas, al final. ¿eh? Yo creo que deberíamos, en ese sentido de asimilarnos. El que solo habla de una cosa o es excelentísimo, y yo no creo serlo, o, o llega un momento que, que quiero algo más. Claro. Y si buscas esa conexión, juez, pues que no, no las 24 horas del día, 7 días de la semana, 12 meses del año, quiero hablar de marcas y de marketing. Es que yo también tengo fines de semana, yo también tengo tardes, yo también tengo mujer y tengo vicios. Pues bueno, ahora quien los compartirá y quien no. Y como la red es mía, pues lo comparto como considero. También tengo, claro, cosas que no comparto, ¿eh? Yo creo que eso también es bueno saberlo. no Al final conocéis o conocemos lo que compartimos lo que compartimos lo definimos nosotros hay cosas que no veis o que no se ven y, y, qué, y, ¿y me parece sano cuáles son tus límites ahí o sea ¿qué, qué temas dices no no compartiría jamás en una red social y hay cosas pues los temas clásicos que no hablas de religiones políticas no sé qué son cosas que no, no no es el lugar adecuado para mantener diálogos constructivos entonces ...para enfrentarme o para tener discusiones... ...ya tengo el mundo real... ...no me hace falta que me llegue uno que se llama calvo con barba... ...a decirme que soy tonto, ¿sabes? Yeah. Ya, ...ya sé que soy tonto, gracias... ...no me hace falta que nadie más me lo diga... ...ya sé que estoy gordo, gracias... ...no hace falta que nadie más me lo diga... ...pero meterme en charcos de los que solo puedo salir manchado... ...no no, no me aporta nada... ...y como al final yo creo que en ese sentido... ...somos responsables de lo que vemos y de lo que hacemos... ...pues ese es mi límite momento, o sea, no, no, no lo... ¿Para qué lo voy a compartir? Yo defino a quién sigo, eso marca un poco la calidad de lo que recibo y defino lo que emito, que también marca en cierto modo la calidad de lo que se devuelve. Genial. ¿Y, y, ¿Y de qué vives? O sea, y me, y me refiero, ¿cómo, cómo conectas toda esa actividad que haces de, de difusión pues en redes sociales, en charlas y demás, hacia, hacia tu negocio. Y te, y te ayuda ¿Y, y, y cómo te ayuda, ¿no? sí. Porque hay gente que hace, intenta hacer algo parecido a cómo lo haces tú, pero a lo mejor no con tanto éxito. A ver, vuelvo a decirte lo que te decía al principio, estas son canas. Entonces, En el sentido de que uno no ha empezado ayer. El blog, mi blog principal, digamos, calvocomboarba.com, empecé a publicar en 2009. Mi primer blog lo creé en 2005. Ahora ya no está operativo este porque de otra cosa que no tiene nada que ver con, con el trabajo. Pero en carlocombarba que sí que está relacionado directamente con, con lo que yo hago laboralmente, es que todas las semanas publico un artículo. Que al final es una forma de vender, aunque no estés vendiendo. Es como un currículum actualizado en el que demuestras una forma de pensar y de ver esta realidad a la que nos enfrentamos. Eh, es una forma de venta suave, por así decirlo, porque no eres agresivo, ¿no? no sales a vender, pero al final de ahí te llegan proyectos, quieras que no. Al final de esas conversaciones que se generan, acabas plantando semillitas. Entonces, yo no soy de venta activa, yo no soy de emails a puerta fría, de llamadas a puerta fría, pero sí de contar cosas te acaban llamando a decir es que eso que estás contando me doy cuenta porque te llevo leyendo tiempo, son procesos que llevan. Te llevo leyendo tiempo y creo que necesito eso. Entonces, es un sistema de filtrado muy bueno porque al final, pues, eh, tú tienes tu pedrada, yo tengo la mía. Sí. Te llega gente con la que teóricamente al menos eres pseudo-compatible. Aquel que sabe que mi forma de pensar, de hablar, de ver la realidad, no es compatible con sus necesidades, ni te contacta. Que también es bueno saber, tener la capacidad de elegir clientes. Yo creo que eso también es, es muy bueno para los dos. A la hora de trabajar de esta forma, necesitas conectar. Y para que el trabajo tenga sentido y sea productivo, tienes que conectar con las personas con las que vas a ejecutar. Porque yo no suelo ejecutar, yo defino y coordino, por así decirlo, eh, porque trabajo solo. Vale. Entonces no, no tengo la capacidad de a partir de ahí decir, vale, y ahora te voy a gestionar y te voy a ejecutar. Entonces esa conexión tiene que existir, yo creo que es muy importante. Tiene toda la lógica. Y nunca te has planteado, por lo que dices, oye, pues eh, ahora tengo X curro, tener gente y, y montar una agencia o algo. O el... Sí, lo, lo, lo he probado, esas aguas las he probado y, y creo que no son para mí. Vale. Creo que no son para mí. El, el nivel de responsabilidad que asumes, eh, aparte que tienes que superar un momento en el cual no tengas que estar trabajando más solo para pagar ese incremento de personal, que llega un momento que digas, espérate, que estoy trabajando mucho más que antes, vivo mucho peor que antes y, y, y lo hago para que otras personas puedan vivir. Espérate, y si retrocedo un poquito y yo vuelvo a disfrutar de mi trabajo, entonces me he encontrado en esa situación y, y la decisión ahora es mantenerme como, como freelance, es como llevo prácticamente todo el, todo el tiempo. No estoy cerrado a futuros, Esto no tengo ni idea de dónde vamos a, a movernos, a colaboraciones, a mil fórmulas que pueden surgir en el futuro. Muy Pero bien. hoy soy cómodo así. Genial. Me gusta lo de disfrutar del trabajo, ¿no? Que yo creo que muchas veces en las carreras estas en las que nos de ratas que nos metemos mucho, ¿no? De, a, acabas haciendo cosas que te van a no disfrutar del trabajo o a que no equilibre con, con tu vida personal. Es complicado. Yo creo que ahí estamos muchos también. ¿eh? O sea, puedo haber dicho esto, pero siempre tienes cositas que dices: Ah, si pudiera no estar en o si pudiera acortar este proceso o si pudiera reforzar aquello que más me gusta. Pero yo, yo creo que sí que me tengo que considerar afortunado. Eh, tengo clientes de larga duración con los que estoy muy cómodo, con los que hacemos cosas chulas y, y me meto en proyectos que tengo la suerte, ya te digo, de, de que tengo esa sintonía con el producto o con las personas o con el proyecto y que me permiten hacer cosas que me gustan. En estos tiempos, pues ya te digo, yo creo que soy afortunado. Ay, me habré peleado seguramente, ¿no? Pero, pero soy afortunado, que es un factor que no hay que desechar. Claro. Yo creo que también a lo mejor esa parte de la fortuna, está, lo estabas diciendo tú antes, está en, en elegir clientes, ¿no? Es decir, al final te labras tu propia fortuna sabiendo con quién vas a trabajar, renunciando en momentos a cosas, pero apostando sí. por aquellas que encajan contigo. Claro, es, es tener claro un poco lo que eres o lo que quieres llegar a hacer. Y, y, y es verdad que podría haber a lo mejor proyectos que económicamente te pudieran suponer un incremento pero dices, es que no me compensa el, el el meterme en este jardín y vivir esta vida de la que he escapado, en cierto modo. Pues bueno, pero ya te digo, y más ahora que vivimos tiempos tan convulsos, estoy bien, ojalá siga estando bien pasado mañana. Pero con la flexibilidad suficiente para adaptarme a lo que nos venga. Claro. Que pasado mañana nos puede cambiar todo, ¿eh? a todos. Sí, sí. Eso está claro. Entonces, y eso es algo que no hay que nunca. Claro, es seguir acumulando conocimientos, seguir acumulando experiencias y a partir de ahí aplicarlos donde puedas, sí. no solamente donde quieras. Claro. Eh, y, y hablando un poquito más, más de marcas, eh, tienes la newsletter, que es querida marca, me, me encanta el, el nombre y donde al final haces reflexiones. Eh, Tú que al final eso, que, que piensas mucho en este tipo de cosas, ¿cuáles son los principales males que sufren las marcas a día de hoy? A ver, este, este es un side project en torrón que se me ocurrió, que llevaba dándole vueltas en la cabeza demasiado tiempo, hasta que llegó un día que dije, vale, dar vueltas, sácalo, ¿sí? ¿qué más va? Que te van a salir 300 personas, bienvenido sea. No hay un KPI que digas, es que si no consigo no sé qué, no es una prueba de concepto, no es nada, ¿eh? es juguetear. Eh, que además es egoísta, ¿eh? tanto mi blog como, como la newsletter es egoísta porque lo que hace es obligarme a reservar tiempo para pensar claro. y ponerlo en palabras o sea es nace como un proyecto egoísta tal cual, y, y a, lo, a lo que me preguntabas, yo creo que muchas veces el, el mayor de los frenos es que y me lo he también a mí todos nos creemos más importantes de lo que somos y desde ahí nos vienen luego las bofetadas de, pero, ¿cómo puede ser que yo que hago X producto, que esto es maravilloso, es la revolución? No me sigue nadie, pero ¿y ¿cómo puede ser que no interactúen? Pues porque igual no importas tanto, porque tú y yo vivimos en nuestra burbuja de esto es mi vida, con lo cual yo estoy 24 o 7 pensando en esto, pero es que si yo mañana cierro, tu vida no va a cambiar. Si tú mañana cierras, lo siento, mi vida no va a cambiar. Entonces... Ese es un buen punto de partida para empezar a pensar y qué puedo hacer para que si yo dejo de existir, a ti te importe. Joder. Pues, claro, cuando muchas veces te dicen, jo, es que no sé quién es mi público objetivo, Ese es el siguiente error clásico, es que a alguien puede comprar cualquiera, mentira, mentira. O sea, sí, potencialmente sí, pero siempre habrá alguien para quien le aportes algo más que ese producto puro y duro. Y deberíamos de aprender a identificarlo y seguimos en esas guerras de, nombre no, no, es que cualquier mentira. Y una de las formas brutas de decirles, vale, si mañana te mueres, ¿quién te va a echar de menos? Joder. Y si nadie te va a echar de menos, es que aún no has encontrado para quien eres relevante. Pedazos reflexión. O sea, nunca lo había pensado así, nunca lo había, me parece muy guay porque... Hay... Haz una prueba, Corti, haz una prueba. Deja de cumplir tu calendario de publicar este tipo de entrevistas. Alguien te va a mandar un email de, oye, tío, que no ha salido. ¿Ha pasado algo? ¿Ves que me ha llegado a Spam? ¿O? Yo hay lunes en los que me retraso y mola ver que hay gente, oye, perdona, que es que no me ha llegado el mail de las nueve de la mañana. Yo, yo el blog lo publico todos los lunes a las nueve de la mañana. Yo tengo las dos, tengo calvocomora.com, que es el blog con reflexiones un poco más elaboradas, solo la hay de pensamientos vagabundos, y queridamarca.com, que es una newsletter sin frecuencia, cuando, cuando quiero sale, y, y esa no tiene periodicidad, ¿no? Pero el blog sí que intento que todos los lunes a las 9 de la mañana salga un artículo. ¿Por no mandarlo? Sí. Voy a hacer la y de repente dices, ostras, no ostras, hay gente que me dice que por qué no ha salido, que qué ha pasado, que si se ha, que si ha hecho algo mal. Y yo digo, bueno, vale, no es solamente Analytics quien me dice que me leen. También hay humanos al otro lado. Y eso mola, ¿eh? Sí, la verdad es, que gratificante. Sí, es, es, es gratificante, es gratificante. Para mí lo mejor siempre es cuando, cuando alguien te dice que ha aprendido algo, ha descubierto, te dice, oye, pues tío, te he escuchado esto y de repente he aprendido, no sé qué, o he cambiado, he tomado esta decisión, digo, ostras, guay. El, el, el, que le da significado, justo lo que estás diciendo, ¿no? Le da significado lo que hace porque si no sino, estamos generando más ruido en un entorno con mucho ruido. Claro. Junto. De hecho, eh, yo creo que es una de las palabras que mejor define el momento en el que vivimos, la de ruido. Y nuestro trabajo debería de ser ser capaces de convertir ese ruido en recuerdo. Y del recuerdo a poder ser, pasar a recomendación. Yo creo que son como las tres etapas así en simplón por las que tendríamos que intentar movernos, ¿no? Pero desde luego, si algo sobra ahora mismo, de ruido. Y todos contribuimos a él, ¿eh? sí. Todos. Y, y, ¿Y cómo generar menos ruido? Es decir, cuando una marca te viene y dice, oye, yo quiero quiero llegar al público, ¿cómo, cómo la ayudas a que a que lo que haga sea relevante y no entre en la maraña de ruido? De entrada aprendiendo a cambiar de métricas. Dejar de las egométricas de quiero llegar a más, a más, a más, a más e intentar activar el quiero llegar mejor, mejor, mejor. Porque el llegar a más, el ejemplo tontorrón que suelo poner es de qué te sirve tener el teléfono de 2.000 personas eh, si cuando les llamas para pedirles una entrevista ninguno se pone no. es que no te vale para nada no, pero tengo 2.000 en la agenda eh, ya. pero es que no se están poniendo al teléfono cuando les llamas, tío ¿no sería mejor tener el de las 100 personas adecuadas? pues esto es lo mismo en lo demás, estamos todavía obsesionados en la parte de social media con la parte de media, con la parte de canal y nos olvidamos de la parte de social, al final media es alcance, es reach. Y social interacción. Y no somos todavía conscientes, o no sabemos ejecutar, que también puede ser, que deberíamos de pensar en que la interacción nos traiga el alcance. Porque si simplemente es alcance bruto, ¿de qué le sirve a McDonald's llegar a 2 millones si 300.000 son veganos? Es que, bueno, para las ensaladas. Pero, ¿le va a generar más ruido que otra cosa? ¿No sería mejor que encontrar a la marca que fuera aquellas personas que realmente son fans o potenciales fans del producto que hacen y a partir de ahí construir, aprender y mejorar, es el clásico ejemplo de un que ya está espero superado de los concursos de regalo un iPad, regalo un iPhone, pues vas a conseguir fans de los iPhone, fans de los iPads y salvo que seas Catuino o Apple pues no te va a aportar nada, pero claro como la métrica engorda pues ya mola. Y, y cuando les planteas a las marcas cambiar de, de métricas, ¿hay, ¿hay resistencias? ¿Cuesta evangelizar? Cuesta sí. porque, pero también porque muchas veces las métricas se generan internamente, para molar tú dentro, claro. o para salvarte el culo, o para... Entonces, claro, si, si tengo un caso de éxito fácil, que es, pues yo meto pasta y consigo crecer, pues, pues a mi hija que no entiende esto, que es que no sabe lo que es, y le parece que esto es, ¿no? ay, sí, sí, mi hija todo el día con el telefonito pues claro, conseguir cambiarle de eso a algo de negocio o, o decir, no, y si conseguimos que la gente vaya a tu sitio y conseguimos conversión y conseguimos cositas que igual te interesan más que el número duro, al principio chirría, pero porque muchas veces yo creo que todavía pensamos en Internet o en redes como un pozo sin fondo en el que todo cabe. Desde, oye, cuenta esto que es importante, yo, importante para quién. A ver, pero... Entonces, te encuentras con esos momentos de, hombre, es que hemos cambiado de oficinas. Y, joder, esto nos ha costado una pasta. Pues no haberte la gastado, ¿sabes? Pero es que es mucho más importante que tu sistema de entregas está fallando. O que tus devoluciones están creciendo. O que X. Entonces, son peleas chulas. Son peleas chulas. Mola. ¿Y, ¿Y cómo conseguir que te recuerden? Que es lo siguiente que decías en el funnel, ¿no? Una vez eh, consigues centrar el mensaje para el lugar de hacer ruido, generar contenido relevante, también es complicado que te recuerden porque incluso si tu mensaje es relevante hay muchos mensajes que recibimos todos los días. Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Pero es que son muchas cositas, pero de, de entrada es hablar el lenguaje de la gente con la que te quieres relacionar. Que no muchas veces lo hablamos. Sí. De hecho, es una de las vías iniciales, muchas veces, es revisar textos. Es decir, te das cuenta de que tú no hablas como habla la gente a la que quieres atraer. Entonces, si consigues escribir como ellos, sin darte cuenta, estás aprendiendo a pensar como ellos. Si aprendes a pensar como ellos, es más fácil que tus procesos se adecúen. Entonces, el nivel de fricción baje. A partir de ahí, si eres capaz de darte cuenta de que tu ciclo de ventas no acaba con el click link de la caja es más fácil que te recuerden. Si eres capaz de alargar ese proceso al siguiente nivel y eres capaz de conseguir la recomendación o de mantener esa relación, es más fácil que seas recordado. Al final, las marcas yo creo que ahora mismo tienen poca credibilidad. Quien tiene más credibilidad somos los usuarios, en cierto modo. Pero por otro ejemplo clásico es como mi madre que sigue pensando que soy majo y guapo. ¿Qué va a pensar mi madre? Si es una bendita. Lo importante sería que lo dijeran los demás, ¿no? Pues claro, aquí las marcas todas es, menores, que lo mío es fantástico, lo mío es fenomenal, bueno, ya te lo querías. Y, y a nivel táctico, ¿cómo, ¿cómo conseguimos no mantener esa comunicación desde una vez que el usuario me compra, por ejemplo, tiene una experiencia conmigo? ¿Cuál es el canal? Porque yo creo que, por pues lo mismo, muchas marcas no, no saben ni siquiera qué canales tienen a su disposición o cuáles son las tácticas básicas para poder hacer eso. Y Yo creo que cumplen diferentes objetivos los diferentes canales, ¿no? Hay canales que se utilizan poco poco y mal, el email, por ejemplo, y el email funciona muy bien. Es un canal que funciona para mantener contactos y demás. Redes está muy bien en la parte inicial del funnel, del, del discovery, para que sepan que existe, bien empleado, que bien empleado me refiero no tanto a vender como para demostrar cualquier tengo que comprar. Y también viene muy bien en la parte final, en la del mostrar a usuarios que están cumpliendo con su journey, que realmente tu producto, tu marca les sirve para esto. Pues la marca es el vehículo, pero no es el protagonista. Y eso es lo que a veces choca, el decir, estás, pero es que no estoy vendiendo, que sí que estás vendiendo. Lo que no estás es en plan tienda tienda, aquí mi producto, aquí mi cañón. Es que igual no hace falta, igual la forma de hacerlo ha cambiado. No, pues hay hay mucho que aprender y mucho que plantear por lo que dices tú, ¿no? La, la marca tradicional lo que ha intentado siempre es estar en el centro, o sea, hacer la, el anuncio de teletienda y, y es muy complicado a día de hoy que, que se adapten internamente. Mira, eh, hay una pregunta de Miren Carmele Pérez que te hacía por, por Twitter, que también va un poco en línea con todo esto, que nos preguntaba, oye, ¿cómo podemos hacer ver a las pequeñas empresas la importancia del plan performance, ¿no? La, la mezcla entre el branding y el performance en los tiempos que corren. ¿Tenemos que hacerlo? Es que no lo sé, a lo mejor hay quien no tiene sentido y que cada uno se dé la bofetada cuando quiera y como quiera, pero pero al final la forma de hacerlo es demostrando que tiene sentido, demostrando que si haces las cosas de otra forma y tienes una, un propósito claro, una narrativa bien definida, unos segmentos de público claros y te centras en eso al final eres capaz de hacer cosas mejor que las hacías antes el problema es que generar contenido cuesta un huevo es que igual no somos conscientes todos de que al final lo que tú haces que aún no sé cómo narices lo consigues hacer y seguir vivo pues tiene un mérito de pelotas y no todas las marcas están preparadas o no todas las marcas saben hacerlo muchas veces yo suelo hacer tres preguntas la primera es tienes algo de contar y el problema es que a veces se acaba la conversación ahí. Vale. Es que no tienes nada que contar. Porque que haces tornillos que no se rompen, pues a lo mejor no es una historia suficientemente atractiva. ¿no? La segunda es, sabes a quién contárselo. Y otra vez, es una de esas conversaciones difíciles. Y la tercera, sabes cómo contárselo. Porque los podcasts ahora están... Es que no todo el mundo sabe hablar. Y si le unes una cámara de vídeo, es que no todo el mundo sabe estar delante de una cámara de vídeo. Entonces, puedes tener claro lo que deberías hacer, pero es que luego no lo sabes o no lo puedes ejecutar. O no tienes los recursos o el tiempo. Cuando todo este tipo de acciones de comunicación no son naturales, en el sentido de que las incorporas en tus rutinas de forma natural, al final son impostadas. Y suenan y se ven impostadas. Y tú te relacionarías con alguien que finge que es como tu par es que no se puede y no es malo asumir que no se puede. Yo creo que tenemos ahora el, el conflicto de este interno de es que todos tenemos que hacer determinadas cosas. Yo creo que no es cierto. Nadie está obligado a estar. Ahora, si estás, y es una decisión, a lo que estás obligado es a estar bien. Porque la, la red, la tecnología, la herramienta no te hace más listo. El problema es que esa red, esa herramienta, esa tecnología, si no la sabes usar, va a hacer que mucha gente se dé cuenta de que no eres listo. Yeah. Entonces, es una decisión que tienes que tomar, que tienes que tener claro si te va a aportar algo y si estás dispuesto a hacer el esfuerzo que requiere para ejecutarlo de forma correcta. Es que Twitter no sé qué, pues es que a lo mejor el comercio de barrio en Twitter no, no es capaz porque no sabe. Y la inversión que le supone el aprender, pues pues le va a hacer que vaya a un ritmo con el que a lo mejor no se siente cómodo. ¿Tiene cosas que sacarle? Seguro. Oh, seguro, Probablemente. Probablemente sí. ¿Un kiosquito de un sitio puede sacarle partida a un Instagram? Pues igual sí. Pero están los ejemplos clásicos de hace años, de la, cómo era el kiosquete este de Jaén, que empezó a vender bocadillos porque recibía pedidos por WhatsApp, de los chavales del cole. Pues eso es tecnología, eso es la al medio y eso es el lenguaje de tus clientes. No, no, no hablemos solo de la, la mística de las grandes startups, es que hay muchas cositas por ahí que son ejemplos. La, la verdad que sí y con poca cosa sabiendo estar. Eh, tú imagínate las la marcas que decidan no estar. Eh, ¿Van a sobrevivir mucho tiempo? ¿O hay, ¿Qué otros canales, qué espacios hay para, para ellas? ¿No? Porque a veces lo que, dicho Yo, es que hay gente que no, que no puede porque no tiene esa capacidad, no tiene esos recursos. ¿Cómo, cómo se sobrevive? Mal, porque ahora mismo se está derivando mucha de la parte de la comunicación o del contacto a estos canales digitales. Entonces, ¿pueden sobrevivir las cocinas fantasma? Sí, pero porque tienen un canal de delivery. Lo que no podría sobrevivir es un restaurante con cocina fantasma sin, sin, sin espacio al público. Entonces, lo que no se puede hacer es milagros. Entonces, es que tú no tienes una buena atención al cliente, no tienes un producto diferencial, además no tienes canales de comunicación, no, no pidas sobrevivir. Eres tú el que te estás limitando a una serie de acciones que tienen un recorrido muy cortito. También te digo la contra, el hecho de estar presente en determinados canales, a lo mejor hay gente a la que le viene muy grande y no es capaz de gestionar a partir de ahí una serie de, de acciones, ¿no? Yo creo que, en general, bien gestionadas aportan, pero hay que ser concentrado en donde te metes. Igual no todo el producto... ¿no? no eras tú el que decías hace poquito en algún medio nacional el tema de las logísticas, las devoluciones... Claro, es que es muy tentador pensar, es pues, que yo quiero ser... Vale, ser aquello que estás mirando tiene estas implicaciones las puedes asumir, va, adelante, a por ello, pero no te creas que estar en Amazon o vender online o tener un es jauja, porque nos estamos fijando en los casos de éxito y nos olvidamos de que hay gente que, que va a trancas y barrancas intentando sobrevivir tropezando y, y, y si estás restando tiempo de calidad para aplicarlo a algo en lo que no eres bueno, a lo mejor te estás poniendo problemas Tienes a gente, tienes a gente, tienes, tienes a Ivana Twitboy vendiendo joyas de plata, plataica, en Etsy. Entonces es que es una buena solución. Necesitas tener una página web con un único mes propio, una pasarela de pago, no sé qué. Pues va en Etsy, a lo mejor le funciona bien Iván está haciendo cosas muy chulas y está haciendo de la mala de ellos. Que estás perdiendo una comisión, claro, estás ganando otras muchas cosas. Siempre hay una renuncia, siempre hay una Estás pagando para liberar recursos. Maravilloso, ¿no? Si tú eres bueno con las manos haciendo joyería de plata, pues adelante. ¿eh? Eh, también él, él coincide que es muy bueno entre muchas cosas. Claro. Él era uno de los que eran pidiendo en su momento, o sea que también a nivel de técnica podría hacer virguerías, ¿no? Pero ha tomado esa lección y es perfectamente válida. Ahí hay comercios, tengo algún cliente que, que ahora es 100% online y ha cerrado el comercio físico. Y le va mejor que antes. Maravilloso. Y hay quienes era 100% físico y está ahora tanteando a ver si puede, pero como es, es en este caso es la mar de cookies, que esto es, es un obrador propio de productos sin gluten. Tiene una serie de limitaciones para el envío que, que, que estamos haciendo pruebas, pero que cuesta. Lo complica, complica que mucho. cuesta. Y luego tienes otros clientes, un nivel de la que tiene atención al cliente eh, online fantástica y en redes sociales son cosas muy bien hechas. Pues tienes casos para todo. Y clientes de todo tipo y proyectos de todo tipo y condición. entonces yo creo que lo que debemos tener claro es que no hay una receta universal para todos. De hecho, seguramente no la hay ni para un negocio que sea exactamente igual que el tuyo, ¿no? Es decir, se pueden montar dos negocios que parecen exactamente iguales, conseguir lo mismo de dos formas muy distintas. Podemos saber que hay cosas que combinan bien los sabores. O sea, a esto sí. si le pones soja queda rico, pero luego tienes que aprender tú a echarle y el tiempo de cocción. Porque esa receta universal yo creo que no existe. Porque te digo, sabemos que hay cosas que funcionan y podemos aplicar buenas prácticas, pero hay que ejecutar. Sí, sí. Y ahí ese gap yo creo que sigue existiendo entre, entre lo que decimos que hay que hacer y luego hacerlo, ¡ostras! Hay, hay muchos pasos, hay muchos pasos. <risas> yo sé que tendría que hacer abdominales, pero mm, prefiero chuletón. A ver. Buena lección, buena lección, también te lo tengo que decir. <risas> Mira, por esta línea también nos decía Raúl Serapio de Neuromobile. Eh, desde que comenzaste, ¿cuál es el cambio más llamativo que has visto en el uso de redes sociales? Yo creo que la, el nivel de uso, o sea, la, la implementación al principio era cosa de cuatro frikis que enredábamos por allí y hacíamos tontadas. De repente están las madres eh, y está todo el mundo ahí metido y es como algo de uso común. Y cómo la evolución ha hecho que de ser algo natural esté pasando, yo creo que ya formalmente a ser un canal de pago a que nos demos cuenta de que la primera capelina gratis que nos daban los camellos, pues funcionó y nos enganchó, pero ahora si quieres dosis, o lo haces fenomenalmente bien, y no todo el mundo está preparado, lo que decíamos antes, a hacerlo extraordinariamente bien y conseguir alcances orgánicos y conseguir interacción y demás, o en, ya son oficialmente canales de pago en los que hacer acciones raletas. El problema que yo le veo es que nos centramos al principio en la visibilidad y, y ahora tenemos que centrarnos casi más en reputación. Vale. Fija, fíjate si son de pago. Eh, a esto que, eh, que estás diciendo me dio la cabeza que el otro día leía por ahí en, en Twitter que la gente de Twitter está buscando un, un perfil eh, para meterse en un equipo suyo que específicamente están montando un, algo de suscripción. O sea, ya, ya de, sí. hay cosas incluso de pago eh, pensadas para usuarios que estamos Pero viendo yo, en, otros, en otros canales. Claro, yo creo que va más en línea de Patreon o de sí. Patreon o similar que en el hecho de que Twitter sea de pago. De hecho, dudo esta semana si publicaré el artículo de Twitter de pago, y al final he hecho otro. Pero, pero yo creo que no va para que Twitter se convierta en pago, sino para ofrecer a usuarios la posibilidad de monetizar sí. su presencia en, en el canal. Hay gente que lo está haciendo ya por su cuenta y riesgo, ¿eh? En Instagram tienes influencers, influencers, sí. que, porque es realmente un fenómeno, yo creo que femenino, que están cobrando por meterte en, en mejores amigos. Y eso te da acceso a contenido específico y distinto del que tienen publicado para los demás. entonces Ese uso que están haciendo de los usuarios, pues convertirlo en algo oficial. ¿Cuántas newsletters estamos viendo ahora que se están convirtiendo en de pago? Sí. Es que al final generar contenidos cuesta. Y es justo el pedir dinero a cambio, no porque es la única forma que tenemos de, de, de validarlo, digamos, hacia afuera. Aunque volvemos a lo del principio de la conversación, cuántas de estas eh, newsletters, de esta semana se han anunciado un par de ellas que, que van a pasar a ser de pago. Esas cifras de suscriptores, ¿qué hachazo van a recibir? ¿Qué pérdida van a tener? Al final estamos volviendo a modelos freemium en las que la conversión de free a premium, que era un 3, un 4, un 5. Con suerte. ¿eh? ¿Dónde nos vamos a mover? Entonces volvemos a lo de antes. Y ya puedo vivir con 500, si te pagan 100, sí si te pagan 10, ¿dónde te vas a mover? Lo que haces vale 10 al mes, vale 15 al mes, vale 30 al mes. ¿Qué vas a ofrecer al Tierra activo, al, al Premium, frente al gratuito? ¿Vas a prescindir entonces del Discovery? ¿O sea, ¿Toda la parte gratuita de descubrimiento la vas a, a eliminar? Son muchas decisiones a tomar, ¿eh? son chulas, pero con implicaciones, yo creo que se han visto, por ejemplo, en el confinamiento muchas marcas que se han lanzado alegremente a generar contenido gratis, y ahora se encuentran que no saben cómo volver al de pago. Yeah. Soy un gimnasio, me he dedicado a dar clases a todo Dios de yoga y de no sé qué, y oiga, que es que ya no estamos confinados, que ahora esto vale 50, ah, pues ya no. Mm. Ostras, y todo lo que he hecho estos tres meses... Es que, es que a lo mejor no está alineado, ¿no? Es decir, cuando das algo gratis, eh, el, el que te coge eso gratis, a lo mejor no es el mismo que está dispuesto a pagar por ello. Claro, pero yo creo que nos deslumbra la audiencia. Claro. El de fíjate, soy capaz de conseguir hacer un webinar y meter a 400 personas, vaya pasada, soy un campeón. Hazlo de pago. Hazlo de pago. ¿Cuál es la tasa de conversión de un webinar gratuito a luego presencia? es que pierdes por el camino un montón de gente. Porque, total, como es gratis me apunto y si luego tengo tiempo, pues ya iré. Entonces, ese número de inscritos no es el valor de tu trabajo. Al final es la gente que realmente acude. ¿Cuántos se ponen al teléfono cuando tú les llamas? Total. Bueno, no, a veces es un poco... Si es que al final yo creo que son todo básicos. Sí, sí pero no, lo, no, los, no. Obviamos, los obviamos siempre, ¿no? Porque... Es a complicarlo con terminología y con no sé qué y... Y al final, pero le importas a alguien, yeah. alma de Dios, le importas a alguien. Eso es muy bueno, me voy a quedar ya para pa siempre con, con eso de si, si te mueres, ¿a quién se quién va a preocupar? ¿no? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Y durante cuánto tiempo? Que esto muy rápido. <risa> <risa> Has ha sacado así de, de refilón el tema de, del COVID, antes con hablabas de algún cliente. Eh, ¿Cómo sí. crees que ha cambiado el, el COVID la relación entre marcas y usuarios? Y, ¿Y cómo crees que va a ser en esta, llamémosle nueva normalidad o lo que sea, eh, hay cambios o, o vamos a, a volver a lo que teníamos antes? Yo creo que ha servido para que muchas marcas, muchos responsables de marcas, eh, confirmaran que el canal digital existe y está vivo. Ha sido por pura necesidad, porque era la única vía de contacto y relación que estaba operativa. Pero se han dado cuenta, eh, y también ha sido evolución de los usuarios, que se puede acabar la relación ahí, que puedes dar el siguiente paso. Ha habido, yo creo, bastante usuario que se ha lanzado a comprar, que antes a lo mejor, pues bueno, todavía no, no convertía. Y te das cuenta de que hay canales que funcionan. Y yo creo que esto hace que muchas marcas el pasito atrás no lo den o lo den más corto. Han avanzado tres, van a retroceder dos, pero siempre va a quedar ese uno de avance. Siempre va a quedar esto de oye, y si esto lo hacemos por aquí también. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es para nuestro sector, al menos. Yo creo que es bueno porque porque ha traído nuevos novatos, a lo mejor. Y esto, pues bueno, quieres que no siempre es, es positivo porque nos permite hacer cositas. Eh, y como sociedad, yo creo que nos abre puertas. Yo creo que nos abre... Tenemos, yo creo, un segundo confinamiento de aquí a poco. Tengo mucha curiosidad por ver si hemos aprendido algo. <risa> yo también, lo dudo, pero... Bueno, yo creo que sí que podremos haber aprendido cositas, pero vamos a repetir, mientras no vuelva y Balcón, a mí todo me parecerá bien. Ese trauma, por favor, que no me lo hagan pasar otra vez. Pero, pero yo creo que sí que hemos avanzado. Hemos avanzado en, en ver que hay canales que funcionan y que son seguros y que si lo haces bien, hay una relación ahí buena y con, con, con resultados. Oye, siguiendo un poco esta línea, también nos preguntaba Maximiliano Portes, de Maximiliano Jabugo, que, que nos comentes cómo ves tú el, el cómo plantear las campañas del último trimestre. Al final, el, el Maxi vende jamones, ellos se juegan en los cuartos en esa parte final del año. Pero claro, con la incertidumbre que se viene por un segundo confinamiento o no, o por, o por todo lo que pueda pasar, o sea, porque al final esto ha pasado muy rápido y muy rápidamente puede cambiar la situación completamente. ¿Tú qué ayudas a marcas? ¿Cómo, ¿Cómo estás pensando en ese último trimestre, si es que ya estás pensando en él? Yo creo que tenemos ya que estar planificando el segundo. Y tenemos que estar, por lo menos, planificando como si fuera a ocurrir, o sea, potenciar esos canales que son agnósticos de la situación en la que nos encontremos. O sea, da igual que sea o que no sea, pero esto va a estar operativo. Tenemos que empezar a tomar decisiones de qué cambios vamos a hacer de cara a lo que nos viene, distinto de lo que hicimos. Hubo muchas marcas que, que anunciaron públicamente, mira, hasta que esto no cambie, cerramos la tienda. ¿Vas a volver a hacerlo? Yo creo que muchas no lo van a volver a hacer. Es mi sensación. Porque, porque una cosa es que no seas producto esencial... Y otra cosa es que la rueda siga girando y que mientras no pongas en riesgo ni a tus empleados ni a tus clientes, pues lo que hay que hacer es buscar las formas de que esto siga funcionando. ¿no? Y sobre todo, abrir los ojos a otras realidades. Entonces, Pensar como si fuera a ocurrir y pensar qué canales necesitas mantener operativos o activar en caso de que esto se ponga peor. Porque yo creo que... Un buen jamón nos lo necesitamos todos. <risa> y buscaremos la forma de comprarlo, sea suyo o sea de quien sea, ojalá sea suyo. Eh, pero ese jamón sí que lo vamos a comprar. Habrá que ver cómo hace para que convencer a las empresas de que sigan enviando cestas de Navidad. Es que igual esa guerra nos viene grande. Sí. Es que igual en un escenario económico de recesión, pues igual las cestas de Navidad de este año sufren un poquito. Y en vez de pata es maja o en vez de, no lo sé, pero es que igual hay que empezar a anticipar eso, en ante una posible o más que posible recesión, ¿cómo puedo hacer que mi producto se adapte a la nueva situación? Y eso lo puedes hacer ya, entre comillas. Eso es interesante y, y de hecho quizás también el, con lo que has dicho no las empresas quizás van a ser las que más tomen medidas de, de recorte eh, yo, yo sé por eso por ejemplo el caso de, de Maxi de hecho en el primer confinamiento ellos vendieron muchos jamones a, a consumidor final pues hacer ese foco no decir oye eh, voy a reducir cestas seguramente, voy a aumentar eh, venta a, a consumidores porque cuando hemos estado confinados todos al final, los primeros días no gastábamos, pero luego ya estábamos desesperados y te comprabas cualquier cualquier capricho. no es... le, le, le ha pasado a él, le ha pasado a un producto alcohólico, a cerveza, claro, todo el canal de Horeca se ha caído, sí. pero ha crecido la venta directa a consumidor final, cada claro, precio de supermercado, que no es precio de ¿eh? casa o hay un desbalance ahí importante a nivel de cuenta de resultados. Pero si estás viendo que se te pueden abrir oportunidades en canales que no trabajabas antes, pues a lo mejor los puedes trabajar. No tienen por qué canibalizar tu otro canal. A lo mejor tienes que plantear cómo hacer en paralelo esa comunicación o cómo activar ese tipo de segmento eh, para intentar no perder lo que antes tenías muy bien trabajado. Pero es que son circunstancias que te superan a ti. Totalmente. Ver cómo adecuas tu producto a las nuevas necesidades de tu antiguo consumidor y ver cómo eres capaz de adaptar ese producto a nuevos potenciales consumidores. Son como dos líneas de trabajo que se pueden activar. Claro. Y hay que hacer en paralelo sí o sí porque no sabes lo que va a pasar. Entonces... Ya, y pase lo que pase, si lo consigues, es maravilloso, ¿no? Claro. ¿Qué más claro. te da Imagínate que la nueva normalidad sea normal. Pues si eres capaz de, además de vender cestas, vender directo, ¿qué, qué problema hay? ¿A quién le amargan dos jamones en vez de uno? A mí no, ¿eh? Te lo garantizo. Y no tengo a ninguno, ahí lo dejo. <risa> Luego ponemos tu dirección, por ahí en la nota del podcast, por si alguien se anima. Ya, tengo algunos titulares de, de tu blog, porque, bueno, eh, tus contenidos son, son la leche, eh, y algunos me han llamado mucho la atención, ¿no? Porque, porque encierran como muchos básicos que obviamos. Uno de ellos es patatas sabor patata. ¡Ja, <risa> Sí, es que ahora, que saben las patatas? Las de bolsa no saben, ¿no? O saben a trufa, o huevos fritos, o a ajo. Eso no son patatas. Pues ese, ese tos, si no recuerdo mal, hablaba precisamente de eso, ¿no? De que a veces nos obsesionamos con, con abrir nuevos mercados y nos obsesionamos con las derivadas, de, los añadidos, y, y acabamos desfigurando de tal forma el producto inicial que deja de cumplir la función inicial. Eso en producto digital, eh, vemos ¿no? que hay como tendencias, los base camps y compañía, con el foco puesto en hago muy bien una cosa y otros muchos que le meten tantas derivadas que al final, como consumidores que no sé usar tu producto. Coges ahora un OBS y es de... Oh, yo, yo no sé crear escenas, yo no sé... Ostras, es que yo no sé hacer esto. Y te llega... Mm", que lo acaban de crear. Y aparentemente es clic y funciona. Entonces nos obsesionamos con, ostras, es que aquel ha hecho, es que aquel ha hecho y yo tengo que mantenerme en esta guerra de ratas, en esta carrera de rata, y a veces desvirtuamos el producto. Y yo creo que es bueno desnudarlo, centrarnos otra vez en quién es nuestro cliente clave, cuáles son las necesidades de ese cliente clave y confirmar que se las estamos cubriendo. Porque a veces, a base de añadir cositas, tu cliente núcleo acaba perdidísimo, y dije, mira, que, que, me, que no, que no, que a no. Me dejas, a mí me dejas en paz, que no quiero saber nada de ti. Que no, que no. O que nos da miedo probarlo, ¿eh? que a lo mejor son cosas... A mí eso me ha pasado con Notion, eh, mm. tenía hecha la cuenta y hace me parece que la primera nota la tengo del 17. Me asustaba tanto entrar, decía, oh, madre mía, si hay cosas, pues llevo cuatro meses que no uso otra cosa. Mm. Y eso hasta que, pum, te lanzas, ¿no? Pero, pero a veces te encuentras lo que decía, con, con patatas que ya no sabes si son patatas o qué son. Y a veces queremos unas buenas patatas. Y ya. Sí, casi. De hecho, a veces no. Yo creo que casi siempre queremos unas buenas patatas. A veces te puede apetecer que sepan un poquito o algo, pero, es, pero pero cuando quieres es. patatas, quieres patatas. Claro. Ahora ya hay huevos que los han los han metido en cámaras de presión y tal para que sepan a tu faja, bueno no sé qué a mí está muy rico ostras, todos los días desayunar dos huevos que saben a trufa ostras no sé ¿eh? no sé va a pensar mucho hay hay otro titular que es eh, a lo mejor menos menos glamuroso entre comillas pero me parece buenísimo que es Buscan embajadores de marca no influencers pero sí sí sí es que veía ayer ayer antes de ayer un vídeo buenísimo de deporte de en el que se quejaban digamos atletas de élite de que están perdiendo muchas oportunidades por los influencers y su denuncia era jo, es que a las marcas les importan más 100.000 seguidores que tres medallas olímpicas. Yo creo que está pasando eso y dices, ya pero ¿y este qué crédito tiene? Hoy te recomienda tu bici, mañana te recomienda otra. No nos damos cuenta de que para mí es mucho más importante que, que quien me recomienda algo tenga la credibilidad de ser un usuario avanzado, de que sea alguien que, que tiene mis necesidades y las cubre con ese producto y para mí sería mucho más importante poner foco en esa persona que en el veleta, que como tengo mucho, pues hoy me vendo a ti pasado mañana me vendo a otro ¿no? entonces, el problema cuál es que, que esto obliga a crear relaciones, no campañas y ese cambio para mí es sustancial. El de establecer relaciones y incluso ayudarle a crecer. O sea, que, que todos queremos que nos vendan, un perdona, todos queremos que nos vendan eh, mucho y, y gente con muchos seguidores y todo lo que tú quieras. Pero es que a lo mejor lo que tienes que hacer es al pequeñito, alineado, de calidad, ayúdale a crecer. Ayúdale a crecer de la mano, creced juntos posiblemente estarán estableciendo un vínculo mucho mayor que con el Veleta que hoy picoteo de aquí mañana de allí. Al final yo creo que asociar una marca a un usuario es una decisión delicada y hemos visto casos de asociaciones que molaban mucho hasta que ese alguien ha abierto la boca y dice, madre mía, loco, madre mía, madre mía, ¿no? Entonces son decisiones que hay que tomar con cariñete y esa vinculación yo creo que es importante desarrollarla parece eso, para, para reflexionar también porque nos dejamos lo mismo, si al final todo viene a lo mismo, nos dejamos deslumbrar por esas grandes números en lugar de, de por lo que más valor aporta. Y hablando de valor, el último titular que te quería traer es, uno también me parece muy bueno, Crea valor, no contenidos. que Hemos hablado mucho de contenidos, pero, pero me parece muy relevante eso, el, el foco en el valor. Ahí la dificultad siempre es definir qué narices es valor. Porque lo que para ti lo es, para mí no lo es y aparte del chocolate, es que es muy difícil definirlo, ¿no? Pero... Ahí, salvando esa dificultad, lo que venía a decir es que a mí me molesta enormemente la gente que es de hoy es martes, dice el Excel que tengo que publicar una cita, la publico y me olvido. Y es, mire usted, ha cumplido con el Excel, sí, vale, guay. Ha publicado contenido, vale, guay. Pero te lo podías haber ahorrado. Te lo podías haber ahorrado porque no aportas nada. Entonces, hay veces que es mejor saltarte ese calendario y pensar en algo que realmente te traiga. La dificultad muchas veces es definir qué es valor y qué es no, ¿Eh? lo que decíamos antes. Tú puedes pensar que lo que haces es maravilloso y a mí me ha pasado ¿eh? artículos que dices este está súper bien planteado tal y pasan sin pena ni gloria y tontadas que te escribes un domingo por la tarde cansado y de... <risa> <risa> ya ha pasado. ¿no? Yo creo que todos pecamos todavía de, de esa virginidad de no saber lo que va a tocar la tecla porque no depende solo de lo que hagas tú, al final como estás en un ecosistema tan extraño en el que depende muchísimo de lo que hagan o dejen de hacer los demás pero pero que no nos enfoquemos simplemente en publicar contenidos había datos que decían últimas encuestas vistas, creo que hablaban de que el 58% de los contenidos generados por marcas eh, los usuarios consideraban que eran irrelevantes Claro, eso es un drama. Porque generarlos te cuesta al mismo tiempo prácticamente que uno que sea medio bueno. No te digo buenísimo. Pero al final, ejecutarlo te cuesta tu tiempo. Y estás tirando ese dinero y ese tiempo. Sí. Entonces, si es que te ha dicho el consultor que tienes que publicarlo martes, los jueves y los sábados. Y entre las 8 y las nueve, pues, ¿Vale? Pero también has publicado que mole, ¿no? Claro, y con y esta si es... keyword y con una imagen que gire. Y... Claro, pero es como si el nutricionista te dice que tienes que comer lo estás, y luego comes basura. Pues sí, estás cumpliendo los tiempos, pero te vas a poner como un tonel, el tronco. Entonces esto es lo mismo. A mí me han dicho que haga esto ya, pero tienes que hacerlo bien. Y el hacerlo bien no es lo mismo que hacerlo. Y yo creo que todos tenemos en la cabeza cosas que debemos pasar por delante nuestro que dices... Ya no es que escribas para Google, es que no escribes para nadie. Muy y ese ruido que nos estropea la vida a todos en general. no Totalmente. Para acabar quería hacerte unas preguntas ya de... de, de... Hablábamos al principio no de, de, de pol los poliedros, no de las distintas caras de las personas. En tu caso en, en Instagram, yo te lo he dicho muchas veces, me das mogollón de envidia porque eres una... Persona disfrutona, yo te definiría como un disfrutón. Y aparte cuando, cuando conocí en, en Murcia, ah, bueno, no lo sabía, pero se te nota. Está yo cuando, cuando estuvimos en Murcia juntos, pues joder, eh, pasamos un buen rato porque, porque es una persona que, que disfrutas comiendo, pasando un buen rato. ¿Cómo pero consigo? ves, por ejemplo, a Murcia, fuimos a unas conferencias, me bajé en moto. Sí. ¿Dónde está escrito que hay que ir en avión, en ave o en coche? No, bájate en moto y disfruta. Pues, pues yo creo que esa es la esencia. Pues Por ahí te quería preguntar o sea, ¿cómo haces ese equilibrio? ¿No? es que eh, Sí que creo que eres capaz mentalmente de intentar como encajar las cosas no, no, no lograr un equilibrio de tengo que dedicar tanto tiempo a X, tanto tiempo ahí, sino que haces, me, mi sensación desde fuera es que eres muy orgánico en, en cómo juntas las cosas Yo creo que es supervivencia pura y dura ¿eh? al final eh, lo que hacemos aquí dentro es muy absorbente y, y pones un poquito de frenos o, o se nos come, yo creo. Entonces, una parte, yo creo, de sacarle esa sonrisa es aplicarlo a mi vida personal. Yo tengo pocas yo creo que tengo pocas diferencias entre mi trabajo y mi vida. Porque si, si fuéramos tan estrictos, pues serían cubículos estancos y no lo es, en mi caso, al menos. Me sirve también para aprender, ¿eh? Al final lo que haces por ocio luego también acaba aplicándose en algún proyecto y dices, pues mira tú, cuando, pues este año no, pero estaba cinco años con Maramón, estaciones de esquí, pues, o sea, haces pruebas tú y dices, joder, pues es que esto funciona, vamos a aplicarlo por allá. O lo enseñas directamente, mira, cuando os digo de hacer este tipo de acciones, me refiero a cosas como esta, o vamos a probarla. Mi, mi, mi perro tenía página en Facebook en su momento y era la que utilizaba para aprender y hacer cositas, ¿no? Porque claro, tienes que probar para luego poder recomendar... No, no basta con haber leído en no sé no, no, tienes que jugatear también tú. ¿no? Entonces, yo creo que es salud mental pura y dura y que me gusta. Entonces, como me gusta comer rico, pues la mejor fórmula es cocinar rico. Ahí tengo muchísima suerte con mi mujer, que es una fenómena. Eh, cocina como Los Ángeles y además le gusta y a ella le sirve también para desconectar. Yo soy el que hace las fotos, el La cocina no es María. <risa> vale, me tenías engañado. Yo pensaba que alguna cosa las hacías tú. Y la barbacoa la gestiono yo. Pero muchas de las cosas eh, es María y es una fenómena. Pero nos sirve, yo creo que para desconectar muchas veces. Y luego mundo de deporte, porque si, si comiendo así no nos moviéramos, imagínate. Si moviéndonos estamos como estamos. <risa> Oye, pues lo haces muy bien. Luego, Xavier Iglesias nos preguntado por otra de tus pasiones. Decía, ¿Harley o Chopper? Eh, motor Harley eh, customizado, yo ahora tengo dos, tengo una Fatboy del 97 bastante macarrizada bajita, con un 230 trasero, manillar ancho y tal con la que me he recorrido Europa entera que ahora alucino de cómo podía con esto yo viajar tanto y luego con la excusa de poder viajar con mi mujer, pues compramos una más grande para que ella pudiera viajar con conmigo, ¿no? Eh, yo soy de Harley desde criajo, yo creo que de crío, si me recuerdo comprando revistas, eran de surf, de bulldogs y de Harley. y se mantienen, parece que soy de ideas fijas, eh, y personalizarlas a mí me gusta, me gusta porque al final es hacer la tuya, y yo creo que también es un poco la esencia de la marca. Entonces hablábamos de embajadores de marca, pues por ejemplo yo con Harley sí que tengo bastante asociación, y mucha gente me asocia, y no solamente por el aspecto estereotípico de, de conductor de Harley. Pero Harley o Chopper, para mí Harley personalizada. Vale. Y Saik Delgado también iba por esta línea y dice, ¿cuál fue tu primera Harley? Una Harley Fatboy del 97, carburación, que aún sigue en perfecto estado de marcha, que la utilizo para moverme. Ahora ya no viajo tanto con ella, con esa he tenido la suerte de conocer yo creo que todos los talleres de Europa. Porque en cualquier país que me nombres he tenido alguna avería, eh, pero esa es la primera Harley y ahora la tengo. Genial. También tengo mi primera moto, ¿eh? que fue una Vesta del 82 y también la tengo, también la tengo y en perfecto orden de marcha. ¿Es, es la que usas para la ciudad? Porque sí que dices que tienes tres o, no, o no. Para la ciudad uso cualquiera, vale. me muevo con la de 400 kilos entre coches como si fuera un scooter, al final te acostumbras, ¿eh? no claro impone más en parado, en movimiento todo vale. Es un crack. Eh, yo, yo tengo una moto desde hace poco por necesidades y reconozco que cuando veo con las Harley eh, lo flipo porque a mí me cuesta manejar a mí. <risa> no sé Nada, no hay problema. Con esta yo me hago pruebas de resistencia. Además me gusta a mí viajes de larga duración. Estoy en una cosa que se llama la asociación culo de hierro, la Iron Bat Association. Y ahí el requisito mínimo de entrada son mil millas en 24 horas y o sea que son mil millas o mil seiscientos kilómetros y se puede de hecho cuando estuvimos en Murcia creo que luego te volvías por por Galicia. dando una pequeña vuelta sí, así. sí por, por por pequeña vuelta que te vas por el otro lado totalmente bueno, Murcia Zaragoza no se va por Galicia pues eso <risa> es Murcia bajas a Sevilla subes a Galicia País Vasco y Zaragoza pero normal lo típico a mí me dejó impactado. hay que aprovechar hay que aprovechar las ocasiones que tienes de salir a rodar hay que aprovecharlas de que sí. Cambiando un pelín de, de pasión, Miguel Caballero, que ya se has contestado por Twitter, pero la quería hacer por aquí, de, de Tutelus, nos preguntaba si tuvieras que recomendar a un principiante de barbacoa, ¿cuál sería? Y así aprendemos todos a qué barbacoa tenemos que pillar para hacer lo que, la, la, vamos, lo que te montas tú la barbacoa. Lo primero que le preguntaba era si quería barbacoa o parrilla, que no es una distinción menor. Parrilla es la que no tiene tapa, barbacoa es la que tiene tapa. Eh, yo soy fan partidario de las barbacoas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me gusta mucho cocciones lentas de larga duración. Uh -huh. Fuego indirecto y entonces meter un costillar y dejarlo seis horas. Vale. Entonces, eso no lo puedes hacer en una parrilla. En una parrilla puedes cocinar a la brasa uh -huh. Y puedes meter las chuletillas y si lo que quieras y lo haces y está muy bueno. A mí me gusta cerrar la papa y dejarlo allí seis horas. Eh, yo tengo una que es una char griller, Las Weber también funcionan fenomenal. Lo importante es que tenga un tamaño suficiente como para poder tener una zona con las brasas y otra con la comida. Vale. Para que tengas fuego indirecto y circulación de aire. El óptimo para mí es alargada con ahumador externo, pero eso ya lo mejor ya es pasarnos. Los camados también están guay, los tipo japonés están muy bien. Eh, obligatorio que tengas eh, bandeja para extraer cenizas de forma cómoda. Las huevas tienen abajo, las charreles es un cajón. Eh, muy recomendable que se compre también la chimenea de encendido. Parece una tontada, pero aceleras el encendido de forma brutal. Toma, y luego es practicar, practicar y enredar y alguna pieza fastidiarla. La última yo intenté hacer salami y no me salió. O sea, no, no puedo poner salami pastrami, pastrami. y no me salió porque me dejé uno de los ingredientes claves en la salmuera, que es la nitro, que es la que fija en los glóbulos, entonces es la que le mantiene el color rojo. Y, y entonces me vio un amigo, que es de quien yo aprendo, Roda Twitter, Rodri, eh, de la Lima de Madrid, un amigo de Donosti, eh, y me dijo, tío, que esto no, y corriendo lo saqué, y al final improvisamos y sacamos otra cosa muy rica, muy comestible, pero, pero que no era la idea inicial. <risa> Pero sí, esa es la que a mí me gusta. De hecho, ayer compramos un costillar de dos kilos para otra de estas cocciones lentas. Ole, ole. No, se está haciendo la boca agua y eso que todavía todavía es muy prontito por la mañana pero ya me entra hambre. Creo recordar que en mi Instagram TV tengo puesto un vídeo de cómo hice los ah. últimos. O sea, que si quieres, ahí lo tienes. Ahora, Cotillo. Ya para acabar, eh, ¿tú, ¿cuál es tu sueño todavía no cumplido que, que te gustaría cumplir? Podría ser no trabajar, eso puntúa o no. Dedicarme <ríe> <No, ríe> solo a mis vicios y a viajar con mi mujer y a hacer cositas. No, a ver, eh, bueno, uno podría ser cogerme una temporada de esquí entera solo para esquiar. Eh, otro, posiblemente más accesible, estamos mirándonos una caravana. Para, para poder cumplir este tipo de viajecitos así, caprichos, hemos descubierto que yo en caravanas para dos. Existen caravanas de 6 metros y estamos mirando. Eh, quizás el COVID nos ha acelerado el proceso y decir, Joder, es que esto molaría, pero nos imaginamos en plan de, pues oye, esto, esto, mi mujer tiene un apartamento pequeñito en Jaca, en, en el Pirineo Aragonés, pero a veces te apetece, Joder, vamos a hacer LED. Pues en vez de dudar de si voy o no, te aparcas allí y esquías en hacer o con la bici, pues me apetecería irme a no sé qué zona, a Andorra, a meterme en el bike park o a los mayos de Rislos a probar los senderos de enduro. Uy, te metes allí y los atardeceres así sentaditos y demás apetecen. Nos hicimos el año pasado la Transpiranaika en moto y hacerla también con la caravanita. Hay zonas arriba en los prados con vistas. Que... La leche suena <risa> muy bien, muy bien. <risa> y además tenemos una barbacoa de dos. Que es perfecto. perfecto. Y pues suena planazo, suena planazo. Así que, suena. Así que nada, Lucas, eh, ojalá puedas cumplir todos estos sueños y nada, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros hoy, por todo lo que compartes siempre y por siempre hacernos pensar, que yo creo que es una de las características para mí de, de Calvo con Barba, que cada cosa que dices eh, es casi como un puñalcillo, ¿no? Un, un, un algo que te hace pensar y te hace reflexionar sobre el día a día. Posiblemente es uno de los mejores halagos que me puedes hacer. O sea, al final del día, esos son pensamientos vagabundos que digo, que yo lanzo, pero que los lanzas también para ver si estoy muy loco o solo un poco loco. Y cuando te das cuenta de que hay gente a la que también le resuena, dices, joder, pues, qué guay, ¿no? Y si con estas cosas que lanzo hago pensar a gente inteligente como tú, jo, para mí eso es un halago muy, muy, muy importante. Nos haces pensar mucho porque, bueno, más que inteligente, lo que tenemos de currantes y, y nos viene muy bien gente pues como tú. eso que no A, a mí que, que te remuevan siempre todo lo que pienses. Yo lo que me he dado cuenta con el tiempo es que todo lo que pienso está equivocado. Eh, o, o lo podré saber hoy o dentro de x tiempo, pero encontraré una mejor forma. Entonces nos viene muy bien que haya gente como tú que, que, eso, que, que revuelva, revuelva a fondo las cosas para, para cambiarlo todo. Lucas, muchísimas gracias por todo. Un verdadero placer.